el Carrequín Podemos Izquierda Unida proponíamos, proponemos hoy al Parlamento Vasco una iniciativa para una mejor lucha por parte de las instituciones contra las horas extraordinarias en nuestro país que suponen una herramienta de fraude a esa conquista formal de la jornada laboral de ocho horas. Una conquista que en nuestro caso se consiguió de manera formal hace ya 103 años. Pero este derecho plasmado hoy en día en el Estatuto de los Trabajadores Vigentes tiene que ser garantizado y defendido cada día ante el incumplimiento constante del mismo. En primer lugar, por parte de las pensiones. La iniciativa que aprueba hoy el Parlamento Vasco Mandata, además, al Gobierno vasco a luchar contra las horas extras sobre un diagnóstico. Un diagnóstico en base a los datos existentes. Es una cuestión que para nuestro grupo era importante, porque conocer la realidad de las horas extraordinarias es algo necesario para ser más eficaces en la lucha contra las mismas. ¿Cuántas horas? Todo esto es lo que hemos venido a promover desde nuestra coalición, desde nuestro grupo, hoy al Parlamento vasco para poner el foco en la lucha contra esas horas extras que se desarrollan, se hacen en Euskadi y se obligan a hacer a miles de trabajadoras y trabajadores. El Parlamento ha acordado de manera mayoritaria una iniciativa positiva para la lucha y nosotros, contra las horas extras y nosotros nos alegamos, alegramos de ello.